los modos y medios de transmisión de acuerdo a las necesidades planteadas en distintos escenarios de comunicación, enfatizando en aspectos claves como la multicanalización, el uso del espectro radioeléctrico, las perturbaciones presentes en el sistema de comunicación, tales como los ruidos eléctricos y radiofrecuencia, la atenuación y las distorsiones. Esto les será de gran utilidad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 ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá, a nivel general, a identificar los sistemas de comunicaciones electrónicos, sus bloques funcionales y las señales presentes en diversos ámbitos de las TIC. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer el sistema de comunicación, su diagrama de bloques constitutivo, señales y procesamientos propios de ellos, Clasificar los sistemas de comunicaciones de acuerdo al tipo de medio de transmisión, ventajas y desventajas, usos y aplicaciones de usuario final. Diferenciar los tipos de señales presentes en cada uno de los bloques del sistema de comunicación. Evaluar cuantitativamente criterios y parámetros de operación en sistemas de comunicaciones electrónicos. ¿Cómo lo va a aprender?